distancia Nos encontramos en uno de los lugares con más historias de eventos paranormales del departamento de 33, más precisamente en la localidad de Vergara. Bienvenidos al Chalet de Oribe. A más de 300 kilómetros de Montevideo, en el departamento de 33, encontramos la ciudad de Vergara. A principios de 1900, inmigrantes europeos comenzaron a llegar a la zona, y con estos, peones de estancia desplazados por el alambramiento de los campos, así como distintas personas que provenían de ciudades cercanas. Con la Capilla del Pueblo, construida recién para marzo de 1903, entró en vigencia la ley que declaró Pueblo de Vergara a las casas situadas al margen del Arroyo Parao. Años más tarde, la llegada del ferrocarril y la expansión del pueblo a través de los tiempos llevaron a que en el año 1994 se declarara Vergara como ciudad. Extensiones arboladas rodean este lugar que esconde cascos de estancias de principios de siglo, donde la historia aún se encuentra viva. La construcción de, de, de ese chalet data del de, de, año 1923, fue, fue un hecho, un hito bastante histórico. Digo, me sigue llamando la atención el lugar, ¿no? más que toda la actividad paranormal, el lugar como fue construido, en el lugar estratégico que fue construido, porque está en una altura. Se la colocó encima de, de, de, de una elevación, ¿verdad?, este, con vista a los cuatro vientos. Se le dio una especie de, de características de fuerte de militar para, para poder ver quién venía de un lado y de otro. Tiene un sótano bastante alto, que casi que entra una persona parada. Me llama la atención es que ese sótano tenga acceso por adentro del chalet y acceso exterior. El acceso exterior incluso tiene escalones para bajar a él. Y de ese sótano grande, por una puerta, se accede a otros sótanos más pequeño Y pienso que fuera una vía de escape también, por tener el acceso exterior como tienen. ¿no? Esa zona estaba... Era muy difícil cuando en esos rancheríos este, la gente fallecía y, y se enterraban en los campos santos de, de, de, de los lugares. ¿no? Tiempo que costaba mucho traerlos a la necrópolis de Vergara, entonces los enterraban en el cementerio. O el deseo de ellos era que los enterraran en sus propios campos. ¿no? Hay mucho cementerio, mucho panteón en, en esos lugares. El famoso cementerio de los Telis, que está a media cuadra allí del chalet dentro del plantío. Le dicen el cementerio de los Telis, cuando yo pienso que lo que fue, fue un panteón de la familia Telis. La, la tradición oral cuenta de que se han asentado, de pronto, paredes con una argamasa proveniente de, de, ese, de esas tierras, ¿verdad? Que se construyó parte de, de, del, del chalet con ladrillos sacados del cementerio de Los Telis. Relatos asombrosos e inexplicables son contados por quienes hoy viven o han pasado por estos lugares. Algunos de ellos son los que conocemos hoy en La Estancia, que fue bautizada como Villa Gala y que actualmente se la conoce como el Yalet de Oribe. Por un capataz, por ejemplo, que una madrugada fueron a encerrar el ganado para bañarlo y sentía un niño que lloraba y pensó que eran los, los hijos de él. Y va hasta el lugar, hasta el baño y siente que sale de dentro del baño de ganado. Que los portones son, son de rieles y suelan, como que los abren y los cierran de vuelta. Y uno va y están quietos, están cerrados nomás. Hay gente que se ha quedado como, por ejemplo, Eliseo Silveira. Silveira no se pudo quedar allí adentro. Escuchaba ruidos de losa, escuchaba que le movían la cama, escuchaba pasos. Andaba en compañía del oficial Emiliano Méndez. Y los dos tuvieron que irse allí adentro. Comentan que encerraron a una criatura, la niña chica, que está en el cráneo en un sótano de aquello que hay. Ese, ese cráneo uno arrima con algo así a la orilla del marco del, del sótano y uno lo va a agarrar y se va solo, comentan ese que murió ahí. Y por eso que, que, que está como asombrado, eso. Eh. Y ese es un cráneo que hay nomás. Es un cráneo, una un matito madre, un cráneo de no una Que de noche llegaba un gaucho de sombrero aludo en un caballo blanco y que los perros no le ladraban, ¿no? Este, Niños llorando de noche, movimientos dentro de la casa. Bueno, también de una señora que, que terminó alienada ahí, ¿eh? la señora de un capataz de Oribe. Mi mujer tuvo que sacarla de ahí porque se iba a enloquecer. La llamaban por el nombre, pero eso no era de noche, eso era pleno mediodía. Y, yo, y salía como loca en la vuelta de la casa y digo, pero... Y así sí, me llaman por Corina, por Corina. No había nada. Porque a mediodía estaban almorzando, me contaba él, el esposo, y sentía un niño que lloraba. Y un niño que lloraba, ese, ese reporte del niño que llora ha sido varias veces hablado. camino que puedan caminar, se siente gente, se siente caminar, como que viene uno caminando, pero usted no ve a nadie. ¿Qué, qué opinión le merece a usted? ¿Cree que esto es posible? ¿Ha, ha vivido algún tipo de, este, de estas experiencias? ¿Y qué opina al respecto? Quienes creemos en una vida futura, pensamos que pueda ser posible, sí. Pensamos que pueda ser posible, sí. Pensamos hasta que nuestros propios familiares están dentro de nuestras casas viviendo en otros planos. En otros planos que nosotros no los vemos. Hay otras almas, hay otras personas que están buscando un descanso a veces. Y bueno, dejarlos en descanso. Por eso yo esto lo tomo con mucho respeto. Opino que algo debe de existir, sin duda que sí. Y mucha gente se refiere y hay muchas pruebas también que, que podemos observar tanto en los programas de televisión, tanto con internet, o sea que... Es algo respetable, ¿no? Eh, nos hemos criado en ese entorno de, de, de, de, de, de que este, no se creen brujas, pero que las hay, las hay. Y, este, y bueno, y uno, y uno escucha con respeto ese tipo de cosas. Toda la vida trabajando en las estancias de todos lados, para mí eso es común. Para mí es común que hay cuando sufre una persona que muere sufriendo, que queda como el espíritu. Porque todo, bueno, eh, cada vez queda, pero el espíritu se existe, eh, se va ese. Y dicen que es el que queda como y ahí como yo que sé como pre, que ustedes prenden luz o un cuestión de eso si siente mucho ruido algo prende luz y sí? vela y no lo molestan más que existe existe ahora ustedes pueden ir de repente ahora y pasen la noche y no sienten nada pero que existe existe puertas que se cierran solas pasos apariciones ruidos inexplicables todo tipo de fenómeno sucede en este lugar. O eso dice la leyenda. Vamos a tratar de documentar y acreditar los rastros de su actividad paranormal. el encierro aquí en el chalet de Oribe, en la localidad de Vergara. Lo que le vamos a mostrar ahora es la base. Como ustedes pueden ver, armamos este gaseo fuera del chalet para que Andrés, junto con el equipo de producción, que son Gian y Victoria, estén monitoreando los pasos que hagamos Julieta y yo, Julieta que me está filmando, dentro del chalet. Van a estar con cuatro cámaras fijas, que van a estar monitoreando todo lo que hagamos y en las zonas cuando no estemos con Julieta eh, van a estar viendo si sucede algo extraño y nos van a poder avisar por el handy. Así que ellos van a estar fuera del chalet monitoreando todo lo que sucede y todo lo que hagamos en el chalet de Oribe. Vamos ahora a comenzar el encierro en este famoso chalet de Oribe ubicado aquí en la localidad de Vergara. ...vamos a tratar de documentar si alguno de estos fenómenos que tantas personas denuncian... ...son ciertos, si podemos acreditar que sus relatos realmente suceden... ...así que vamos en completa oscuridad a ingresar al chalet de Oribe. Bueno. Vamos a cerrar la puerta... Bien, Juli, encerrados en el chalet de Oribe. Estamos en lo que vendría a ser la primera sala, que, por lo que nos contaron, funcionaba como un living comedor. Eh, es una de las pocas salas que todavía tiene muebles antiguos. Sí, son muebles muy antiguos, es cierto. El chalet es muy antiguo, como ya pudimos ver en la historia de, de él. Recuerden que hay una teoría que es la teoría de la energía residual, la energía que queda en un lugar y que marca hacia un lado o hacia otro lo que sucede en él. Son muchas muchos los relatos de manifestaciones en este lugar. Incluso se habla de la muerte de una niña y luego muchas personas nos contaron que se puede escuchar llanto de niños. Me acaba de correr todo un escalofrío Todo un escalofrío por, el, por todo el cuerpo ¿Hay algo que se acercó? ¿A este lugar donde estamos con Julieta? ¿Podés venir? ¿Por este pasillo? Ese sonido no era el típico crujir de las maderas de una casa antigua Por el contrario Parecía el sonido que hace el piso de madera cuando alguien está parado sobre él. ¿Podés venir? ¿Podés venir? ¿Podés venir? Tengo... Tengo la sensación muy fuerte, Juli. De que de que hay algo de este lado ¿no? es una sensación siempre digo que el instrumento más importante que tenemos es nuestro propio cuerpo vamos antes de entrar a esta zona tan oscura a mostrarle a la gente la oscuridad en la que estamos bueno sí voy a apagar mis luces ¿Esto lo movemos, Nosotros. Yo estoy moviendo la cámara, de arriba y por abajo, y me ha y no cambia nada, es todo negro. Así está la noche, porque aparte de lo que es una noche sin luna, entonces tampoco tenemos luz para aprender. Bien. Bueno, como les decía, ya vieron la oscuridad que hay y tengo una fuerte sensación de que para este lado hay una energía diferente. Te voy a hacer solamente una pregunta ¿En qué parte de este chalet estás? ¿Qué sos? Reitero que no había una sola voz. Estamos prácticamente en el medio de la nada, lejos de interferencias radiales o de otro tipo. Sin embargo, Justo en el momento que hago la pregunta, dos voces salen del dispositivo. Realmente no comprendemos qué dicen. Como siempre, si ustedes logran entender lo que dice, nos pueden dar su opinión a través de las redes sociales. ¿Sí? levanta y da derecho al sótano, que como dijimos, uno de los sótanos, como dijimos, está lleno de agua. Me pareció escuchar o que obtengo el sentimiento de tener que abrir esto. Lo voy a confirmar. 재미야 ¿Hay algo o alguien acá? ¿Alguien dijo? abajo puedes aparecer hay algo o alguien acá podés hacer algún ruido o hacer algo que nos indique que estás acá está lleno de agua y acá hay como otro pasaje hacia la otra habitación. Si están abajo, o estaban, o estás abajo, ¿puedes venir a pasar por el agujero? ¿Puedes salir por ahí? Podemos manifestarte en forma de luz y salir de ese sótano? Voy a volver a aprender el SB7. Cuidado. Ni Julieta ni yo lo escuchamos en el lugar, pero la grabadora digital capturó una voz infantil proveniente del sótano, que parece llamar a alguien. Comentan que encerraron en una criatura, la niña, chica. Comentan eso que murió Y por eso que, que, que está como asombrado eso. Vamos a volver a la base y vamos a recargar un poco de baterías y a seguir investigando el, la parte de atrás de este chalet. bien, estamos nuevamente en la base y lo que vamos a hacer ahora, Julieta y Andrés van a ir hacia la zona donde está ubicado el cementerio para ver si pueden documentar algún tipo de fenómeno en ese lugar y yo me voy a ir solo, voy a volver a entrar al chalet y voy a ir a la parte del fondo a ver si puedo documentar algo en esa zona así que nos vamos a dividir y Ian eh, y Victoria van a quedar en la base monitoreando lo que sucede dentro del chalet, así que Vamos a investigar. Suerte, Andrés y Julieta. Bueno, estoy por volver a entrar al chalet. Estoy solo. Andrés y Julieta se fueron hacia la parte del cementerio y voy a tratar de ver si puedo documentar algo en completa soledad en la parte del fondo del chalet. Voy a ir a la parte del fondo. ¿Ese ruido? Sentí un ruido. Estoy solo acá y sentí un ruido como como por este lugar. Ven mi sombra porque están los led infrarrojos. No veo nada, más allá del LED, creo que por acá estaba la cocina, por esta zona estaba el cuarto donde miramos. ...hacia el sótano. Tengo... ...la grabadora digital. Y voy a pasar al fondo. Hemos cerrado esa cosa que algún animal en realidad no es que haya un camino en sí sino que hay como un trillo de una rueda que fue lo que nos ayudó a encontrar hoy más temprano lo que creemos que son las rest los restos de, de, de ese cementerio mira aquí está no por porque realmente... Sí, no, es, es apenas. Como una, una, algo que se hunde en la tierra, pero que deja ver un caminito. Y hoy, cuando vinimos más temprano, eh, salimos a hacer un recorrido. Nos separamos todos por distintos lugares del campo. Y uno de los integrantes del equipo encontró lo que vendrían a ser restos de un muro de ladrillos. Que nos habían contado parte de la historia de este lugar. Contaba que que ese cementerio estaba hecho con unos ladrillos. Entonces, eh, dimos por... como por encontrado ese cementerio, pero ahora vamos a ver si podemos confirmarlo. Sí, esta parece la zona en la que estaba más levantada la tierra. Porque algo que nos daba también a entender que podía ser este lugar que estaban buscando es que es un terreno elevado. Mirá, aquí está. Habíamos dejado una marca... ...con uno de los ladrillos. silencio es absoluto. Acá hay un marco de una puerta. Voy a entrar acá. Aquí hay una mesa. Se fue yo que pisé una baldosa. Estoy solo en esta habitación. en este chalet de Olive, famoso por sus manifestaciones. No veo más allá de mi mano, absolutamente nada. Coloqué esta cámara sobre una mesa. Dicen que murió una niña en este lugar. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que se siente correr, que se sienten puertas que se cierran? ¿Podés en esta habitación del fondo de este chalet hacer algún ruido para decirme que estás conmigo? Estoy solo en esta habitación. podés golpear algo, hacer un ruido es una experiencia totalmente diferente y me gustaría ya que estoy que fuese golpe les vuelvo a decir que no veo nada y sentí un golpe en esta habitación, cuando hacía unos segundos lo había pedido. Estando totalmente solo en esta habitación, y a tan solo unos segundos de haberlo pedido, suena un fuerte golpe aquí adentro. Si escuchan con atención, el sonido parece de un objeto que rebota contra una pared y luego cae al piso. Podés golpear algo y hacer un ruido. Posible. Esta habitación me estaba preparando para lo que sería uno de los momentos más increíbles en todas las investigaciones de rastros. ¿Te parece prender el SB11 para ver si podemos lograr escuchar algún sonido? Sí. Quizás alguno nos pueda dar una respuesta, si era acá el lugar. esto aquí voy a aprender esto como me enseñó Nacho era este lugar un cementerio Aparentemente, en el cementerio, Andrés y Julieta, con la sesión de SB11, comenzaban a tener respuestas. Voy a poner la vuelta. ¿Estás acá con nosotros, es sí o no? La misma voz, en diferentes frecuencias, contestó afirmativamente a las preguntas de Julieta es realmente extraño, ya que el dispositivo tiene anulada la antena y en donde estamos prácticamente no se captan frecuencias. Tengo el REMPOD. Como ustedes saben, este dispositivo detecta campos electromagnéticos que están asociados siempre a la actividad inexplicable. Lo voy a prender y va a encender sus luces. Si detecta algo, va a encender las luces una vez que lo deje. Lo voy a dejar sobre la mesa y ustedes pueden ver la grabadora digital y el rempot sobre la mesa. Si sos una niña, como dicen algunos, o sos la energía, el espíritu, el alma de una niña, si es esa hipótesis cierta, ¿podés hacer sonar ese rempot tiene luces de colores. Como si fuera... ...un juguete. Te agradezco... ...que hayas hecho eso. Si fue una coincidencia... ¿O no? Vamos a verlo. Puedes ...hacerlo sonar nuevamente? Si es... ...que sos una niña que está aquí conmigo en esta habitación. Bueno, no suena, ahora dejó de sonar, ustedes lo pueden ver a mi espalda, a mis espaldas está el rempod, le volví a pedir que suene y no lo hizo. Fue realmente increíble todo lo que sucedió. En primer lugar, una respuesta inteligente de un Rempod que estaba totalmente inactivo ante la pregunta de si existe una niña en este lugar. Si sos una niña, como dicen algunos, o sos la energía, el espíritu, el alma de una niña, si es esa hipótesis cierta, ¿podés hacer sonar ese Rempod? Luego, inmediatamente, se sienten pasos que parecen acercarse a la habitación. Y cuando parecía que ya no habría más respuestas, el rempod se enciende nuevamente. Bueno, a mis espaldas está el rempod. Le volví a pedir que suene y no lo hizo. Esto para nosotros es un indicio importante de que estábamos teniendo respuestas inteligentes en este lugar. Y voy a encender el SB7, a ver si puedo seguir obteniendo respuestas en esta habitación. Se siente cam caminar, como que viene uno caminando. Pero usted no ve a nadie. Hay alguien conmigo en esta habitación. Hay corriente eléctrica alrededor de nosotros. Alrededor de Chalet hay muchas cosas enchufadas, muchos cables, muchas. Baterías, nosotros acá tenemos dos cámaras, luces, eh, una grabadora, este mismo aparato. Puedes tomar energía de cualquiera de todos ellos para poder decirnos lo que quieres decirnos. ¿Cómo te llamas? Una voz muy similar, por no decir la misma, a la que había aparecido anteriormente, responde de forma inteligente y se suma a la lista de indicios de que algo o alguien estaba comunicándose con Andrés y Julieta El famoso cementerio del hostel que está a media cuadra allí del chalet dentro del plantillo No sé Juli pero es el, último, es el último que salió me, me pareció muy muy similar a, a la palabra TELIS. Este... Y no, que me quedo contenta con... Con haber sentido... Algún tipo de respuesta, después de tanto silencio. Y... Que nos confirmó, o nos parece que nos confirmó... Que aquí... Había un cementerio. Y no sé si te parece que nos de irnos volver a la base. Dale. Porque no creo que obtengamos nada más que esto. Okay, volvemos. Durante los siguientes 30 minutos busqué por todos los medios posibles tener algún otro contacto o manifestación, pero nada extraño ni fuera de lo común sucedió, ni siquiera una sola voz del SB7.